Muy bien amigos, en esta oportunidad vamos a ver la configuración de este repetidor Wi-Fi De la marca Xiaomi Fíjense Bien, viene con dos antenitas aquí Para una mejor ganancia Tenemos un botoncito aquí de Reset Le apretamos aquí por... Le metemos un, un, una agujita, algo que quepa en este huequito Por 5 segundos lo mantenemos allí Y se puede resetear este, este dispositivo Bien, vamos a ver cómo lo configuramos para que pueda repetir nuestra señal Wi-Fi utilizando el sistema operativo Android. Bien, lo primero que vamos a hacer es conectarlo a la toma de corriente eléctrica, ¿sí? Bien, vamos para allá. Bien, como pueden ver, ya hemos, ya hemos puesto el dispositivo en la toma de corriente eléctrica. Ahí vemos la luz parpadeando a la espera de poder hermanarse con la red Wi-Fi de nuestra casa o de nuestra oficina. Bien, entonces vamos a la configuración. Muy bien, yo les voy a enseñar la forma como yo he podido configurar el, este dispositivo. Bien, para eso voy a irme aquí a Play Store y vamos a descargar una aplicación. Vamos a, en el buscador, vamos a escribir la palabra Xiaomi y nos va a aparecer, no van a aparecer todas estas aplicaciones, pero vamos con esta, con la aplicación que dice Mi Home. Esta aplicación es la que vamos a instalar en nuestro teléfono celular con Android. Muy bien, vamos a esperar a la descarga y a la instalación. Esto va a demorar un poquito, así que vamos a esperar un momento. Bien, ahí ya está terminando con la instalación. Vamos a esperar un momento más. Muy bien, la aplicación está escaneando. Vamos a, vamos a darle un momento. Ahora sí, vamos a abrir. Vamos a darle aquí a abrir. Aceptamos los términos y condiciones. Aceptamos también el programa de mejora de la experiencia del usuario. Bien, ahora aquí, en esta pantalla, es muy importante poner nuestro país y región, configurarlo como China. Ok, entonces aquí vamos a buscar... China. Bien, vamos a marcar ahí China. Es muy importante eso porque eh, la aplicación va a coger los servidores chinos para poder configurar nuestro repetidor Wi-Fi. Si le coge cualquier otro país, eh, va, va a haber problemas. No va, no va a poder hermanar, digamos, los dispositivos. Sí, entonces escogemos China como nuestro país. Vámonos entonces aquí a guardar. Muy bien, aquí vamos a, vamos a marcar todos. Vamos a darle los permisos a la aplicación Xiaomi Home. Siguiente. Vamos a darle permisos a la aplicación aquí. Vamos a permitir. Vamos a darle a permitir allí. Muy bien, ahora tenemos aquí esta pantalla. Vamos aquí donde dice iniciar sesión. Ahí Tocamos allí en iniciar sesión y nos aparece esta otra nueva pantalla. Muy bien, eh, ustedes como son nuevos usuarios, de repente no se han registrado aún, lo tienen que hacer. Si en el momento de registro le piden pues, este, los servidores, nuevamente le ponen de China o su país y región le ponen en China. Bueno, yo ya tengo una cuenta de usuario, así que me voy a ir aquí donde dice registro con contraseña. Ustedes también pueden irse ahí a registro con contraseña, le dan clic ahí. Se van a registro con contraseña y le va a salir una nueva pantalla donde dice registrarse. Entonces, allí van a, van a empezar a registrarse. Bien, como les decía, yo ya tengo mi usuario y contraseña, así que simplemente las voy a agregar allí. ¿Sí? Ustedes le darían clic allí donde dice registrarse. Bueno, yo voy a iniciar sesión, entonces le doy iniciar sesión. Bien, me ha salido esta pantalla, fíjense, eh, esta es la aplicación Mi Home, tiene muchas, pero muchos tipos de configuraciones. Y fíjense, aquí ya me detectó mi teléfono, ¿ven? Aquí me ha detectado mi teléfono y he encontrado un dispositivo. Bien, vamos a ver de qué se trata, vamos a darle clic allí. Y fíjense, me ha detectado ya el el, el, el dispositivo Wi-Fi El repetidor Me lo ha detectado Y vamos a conectarlo con una red En el caso de que ustedes no le detecte Vamos a ir atrás Vamos a ir atrás En el caso de que no le detecte Vamos a irnos acá donde dice más Vamos a darle más Además fíjense aquí Me ha detectado, me ha detectado mi teléfono Le decía como control remoto IR Ven este que dice control remoto IR Ese es mi teléfono mi teléfono celular, porque también es de la marca Xiaomi. Bien, pero les decía, si en caso a ustedes no, le, no, les, detecta su, no les detecta todavía su repetidor Wi-Fi, se van aquí donde dice más. Aquí, en donde dice encienda la autoexploración, auto lo van a activar. Activamos. Y también vamos a activar el Bluetooth. ¿sí? Activamos el Bluetooth. Muy bien, fíjense, ahí está eh, escaneando y encuentra un dispositivo cercano. Sí, que es eh, nuestro repetidor Wi-Fi. Vamos a darle clic allí. Ahí ya tenemos, fíjense, eh, nos, ha, nos está detectando nuestra red. En mi caso, mi red eh, Wi-Fi se llama Gael. Yo quiero, eh, yo quiero hermanar, digamos, el, este dispositivo Xiaomi Wi-Fi repetidor, lo quiero hermanar a esta red. Sí, quiero que repita la señal de esta red, de mi red, que se llama Gael. Entonces le voy a dar clic allí para poner la contraseña. Sí, vamos a poner la contraseña aquí. Voy a poner la contraseña de mi red para que el repetidor se hermane con esta red. Vamos a aceptar aquí. Bien, luego le damos clic a siguiente. Bien, es muy importante que su repetidor esté relativamente cerca al router para que pueda hermanarse con con la red wifi que emite su router, bien, ahí está ya eh, conectándose, digamos, a la red, vamos a seguir esperando un momento más, el dispositivo, en este caso su teléfono celular, al momento de hacer esta configuración también debe estar relativamente cerca al repetidor wifi. ¿sí?, para que no, pueda, no haya algún tipo de inconveniente. Aunque bar, bar, he tenido yo experiencias en que surge a veces eh, que el dispositivo no se puede conectar. Pero vamos a ver cómo sorteamos ese problemita. Fíjense, les decía, ha salido ahora este problema. Dice, se ha excedido el tiempo de espera. Se ha excedido el tiempo de espera de la conexión. Eh, ver detalles, dice, ¿no? lo pueden intentar de nuevo a ver vamos a intentarlo de nuevo a ver qué pasa ¿sí? vamos a intentarlo de nuevo seguramente ustedes también se van a ver con ese problema pero ya vamos a ver cómo lo cómo sorteamos cómo, cómo solucionamos ese problemita para poder para que nuestro dispositivo wifi repetidor se pueda conectar a nuestra red wifi bien como vemos nuevamente ha salido el problema ¿Sí? Entonces vamos aquí donde dice ver detalles. Ver detalles. ¿Qué dice aquí? Dice el tiempo se ha acabado. ¿eh? Entonces este, lo que nos recomienda es volver a añadir el dispositivo. ¿Sí? Esto, este problema yo lo he podido solucionar de, esas, de esa manera. Vamos a volver a añadir el dispositivo. ¿Sí? Vamos a darle clic aquí donde dice volver a añadir el dispositivo. Y lo que nos recomienda es reiniciar el dispositivo. Entonces vamos a meter una agujita allí donde, donde en, el, en el agujerito donde les mostré que es para resetear el dispositivo. Y vamos a meter una agujita allí y luego le vamos a dar aquí donde dice operación confirmada. ¿Sí? Vamos a meter una agujita y le vamos a dar aquí donde dice operación confirmada. Vamos a resetear entonces el, el dispositivo. Bueno, en estos momentos acabo de resetear el dispositivo. Le he metido una agujita en, ese, en el agujerito que, le, que, le, que les mostré por unos 5 segundos. Entonces está reiniciando. Ahora voy a poner aquí operación confirmada porque ya lo hice y voy a poner siguiente. Bien, nuevamente detecta, eh, vamos, no, no detecta nuestra red Wi-Fi. En mi caso se llama Gael para poder hermanarse a ella. Entonces vamos a poner aquí Gael, nuevamente vamos a ponerle la clave, la clave de la red Wi-Fi. Le damos a aceptar, le damos siguiente. Vamos a esperar un momento allí. Les estoy mostrando yo la forma como he podido solucionar el problema de conexión. Porque he visto en, en muchos en foros a veces que no pueden, no pueden eh, solucionar este problema. Bueno, nuevamente nos ha salido esto. Vamos, a, vamos atrás. Y dice, miren, cuando le he dado atrás, dice dispositivo añadido con éxito. ¿Sí? Entonces vamos aquí a aceptar. Luego le damos clic aquí siguiente. Metemos la clave. Fíjense, nos ha salido esto. Nos ha vuelto a salir esto de aquí. Esto significa que ya se ha conectado el teléfono. Entonces le damos clic aquí donde dice establecer Wi-Fi. Establecer Wi-Fi. Le damos clic allí. Como ven ahora, aquí aparece una, una, una señal Wi-Fi que se llama Gael Plus. Fíjense, nuestra red, nuestra nuestra, nuestra el nombre de nuestro Wi-Fi es Gael. Recuerden, Es el nombre de mi red Wi-Fi. Pero ahora... Aparece aquí, dice Gael Plus Este Gael Plus el, se ha configurado por defecto Es el nombre que toma por defecto el dispositivo repetidor Xiaomi Entonces a la, al nombre de nuestra red le va a poner un guión bajo plus Nosotros no lo hemos puesto, eso, esto se ha puesto por defecto Bien, eso significa que ya está, está hermanado ya, ya podemos conectarnos ahora Fíjense, inclusive ahora ya tenemos internet Porque ya, ya automáticamente se ha conectado Estamos conectados a el Plus, es decir, a nuestro repetidor Wi-Fi Xiaomi. Vamos entonces a confirmar lo que tenemos internet. Vamos a abrir por aquí un navegador. Sí, y vamos a, vamos a irnos, por ejemplo, a cualquier página. Sí, fíjense, entonces ya tenemos internet. Muy bien, entonces esa es la manera en que he podido configurar este repetidor Wi-Fi. Espero que ustedes también puedan hacerlo.